Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida, con queso o sin queso. Porque claro, ahora viene Jorge Burnett, coach desde Entre Ríos a Pinamar y Pinamar en Entre Ríos, en su espacio de educación financiera. Y él me dice, ¿quién se llevó mi queso? Yo no tengo ni idea quién se llevó el queso. ¿Ustedes saben algo del queso de Jorge? ¿Quién se llevó el queso de Jorge? ¿Será el queso de Jorge o tal vez, quizás, no sé, digo, será el queso de todos? ¿Quién se llevó mi queso? Yo quiero saber, porque a mí el queso me gusta. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿quién se llevó tu queso? Bueno, ahí estamos, un poquito. Eh, para tratar este tema de quién se llevó mi queso, que es algo que a mí me apasiona. Este es el título de un libro, un libro muy chiquitito, de muy pocas hojas, muy fácil de leer, con letras muy grandes, se termina enseguida. Bien, es un libro de Spencer Johnson, exactamente, para cualquier persona. Es un libro rápido, eh, muy, muy agradable para la lectura, con letras grandes, con muchos dibujos, es un cuento, es una parábola prácticamente, eh, y es muy, muy, muy impactante. Es un libro que se editó en, en 1998, y que fue uno de los libros que disparó sus ventas, se hizo bestseller enseguida, muy, muy, muy recomendable para cualquier persona. Esto habla un poquito, ¿no es cierto?, cómo pueden afectar los cambios de la vida, según las personalidades de la persona. Es muy interesante, muy simple para entender. Hasta los niños podrían entender este libro. Y es muy interesante leerlo. Y en estos días este, que uno está adentro, que está, eh, ¿no es cierto?, con mucho tiempo, rescaté este libro y lo volví a leer en una noche porque la verdad, la verdad que es un momento ideal para refrescar esos conceptos que quiere y esas enseñanzas que nos deja este libro. Eh, es una lectura maravillosa. Así que bueno, primero voy a contar un poquito de qué se trata el libro para que podamos entender eh, el mensaje de hoy y el aprendizaje que queremos este, compartir hoy con la audiencia. ¿no? Esto es básicamente un cuento que se trata de un laberinto muy grande donde viven cuatro personajes del cuento, que son dos ratoncitos muy chiquitos que se llaman este, Fisgón y Escurridizo, y después hay dos personajes que tienen el nombre de Hem y How, que son en inglés, este, no sé exactamente qué significa, pero hacen un poquito de referencia también al tipo de personalidad de estos dos, eh, que son dos personajes liliputienses, o sea, pequeñas personas del tamaño de un ratón, que conviven en ese laberinto. Bueno, resulta que ellos conviven en un, en un lugar donde han encontrado un galpón, uno de los, de los lugares del laberinto, un depósito de queso muy grande, donde tienen absolutamente todo lo que necesitan para, para comer, eh, pueden comer, tienen este, los dos personajes eh, que serían dos hombrecitos, consideran que tienen ese queso para toda la vida, que, son, que están muy bien, que nunca les va a faltar el queso, que están perfectamente ahí, muy cómodos, se eh, distienden porque saben que no necesitan más nada, tienen todo asegurado es Así que uno de los personajes que escribe en la pared, ¿no es cierto? Con una pizza muy grande, tener queso te hace feliz. Y eso es un poquito porque el queso en este en esta historia eh, viene a representar este, todo eso que te hace feliz, esas cosas que pueden ser el trabajo, pueden ser una relación o puede ser lo que uno quiera, todas esas cosas que nos llenan, que nosotros nos sentimos plenos, agradecidos, felices, eso representa el queso, ¿no? Así que estos dos personajes viven ahí muy tranquilos y comparten ese galpón con los dos ratoncitos que van y vienen, viven oliendo el queso, viven eh, eh, cuchicheando y dando vueltas de un lado hacia el otro, oliendo, comiendo, y yendo y viniendo. Siempre preparados, siempre listos para correr, para andar, y los, las dos personas cada vez se fueron relajando un poquito más y fueron a, eh, entrando en esa comodidad que tenemos los seres humanos cuando tenemos algo seguro, ya no se ponían sus ropas de trabajo, simplemente iban y compartían el queso en abundancia y estaban muy felices en su galpón de queso. Hasta que un día, cuando llegan, primero llegan los dos ratoncitos, entran al galpón, no había un solo gramo de queso. Empiezan a orfatear por todos los rincones, huelen, huelen, huelen, huelen, huelen, y salen disparando. Salen corriendo por el laberinto a buscar más queso, porque ahí no había más. En cambio las dos personitas entran al galpón y por supuesto le dan un ataque de bronca, empiezan a saltar, a gritar, ¿quién se llevó mi queso? No podían entender que el queso no estuviera, que se hubiera terminado, ellos estaban seguros de que era suficiente, que estaba todo bien, eh, decían que no era justo, que era su queso, eh, qué sé yo, todo lo que te puedas imaginar. Eh, buscaban y conjeturaban quién se podía haber llevado ese queso y empezaban a exigir que le devuelvan ese queso, porque les pertenecía, era de ellos. Entonces se quedan en esa, en esa bronca, ¿no es cierto?, resistiendo y vuelven a su casa y al otro día vuelven al galpón otra vez a buscar a ver si le habían traído el queso y vuelven a rezongar y a... A hacer conjeturas y a maldecir y a todo lo que podemos entender que hace una persona cuando está reclamando lo que le corresponde, ¿no? lo que cree que le corresponde. Y eso eh, de los ratoncitos no saben nunca más nada, los ratoncitos se fueron por el laberinto, se perdieron y nunca más supieron nada. Y, este, y ellos se quedan este, discutiendo entre ellos, por ahí uno los, le dice, ¿qué te parece si vamos a ver si encontramos queso? porque nos vamos a morir de hambre, y uno de ellos era más aferrado y les dice que no, que no puede ser porque este es nuestro queso y nos tienen que devolver nuestro queso, y tenemos... bueno, tal es así que pasan los días hasta que uno de ellos decide explorar el laberinto, así que con mucho miedo sale hacia, a recorrer el laberinto, y este, con mucho terror, no sabe si continuar, si volver, piensa en su amigo. Y bueno, ahí se hace fuerte, ¿no es cierto? Y pone un cartel otra vez en el laberinto que dice, si no cambias te extingues. Entonces decide salir a buscar esa comida que necesita. Eh, y empieza a caminar, a caminar, no, no, no, no, encuentra, no encuentra lo que... Lo que, lo que está buscando ese queso, ¿no es cierto? Y piensa en su amigo. Y le da mucha pena que él se haya quedado resistiendo ahí, ¿no es cierto? Entonces vuelve a escribir otro cartel en el, en el laberinto que dice: cuanto más importante sea el queso para ti, más te aferras a él. Pensando en su amigo, ¿no? Se claro. aferraba a ese queso que ya no estaba. Además, resistía, ¿no? A, al hecho que por más que le pertenecía. Era el, el hecho era que no estaba, entonces se resistía sí. a aceptar, a tener esa aceptación de que el queso ya no era de él, no estaba. Exactamente, se, se estaba resistiendo ahí este, permanentemente, y, y bueno, eh, el cuento sigue, no este personaje encuentra un día un poquito de queso, un galpón con poco queso, pero había suficiente, entonces vuelve a buscar a su amigo que no quiere ir porque no se resigna, él quiere su queso, porque el queso que estaba en ese galpón, él considera que era de él y que se lo tienen que devolver. Así que le dice que no, que le agradece, pero que él se va a quedar ahí. Así que el primer personaje vuelve a ese, a ese depósito que había encontrado queso y dice, si encontré esto, puede ser que encuentre algo más. Entonces se alimenta unos días y después sigue buscando, buscando y buscando hasta que pueda encontrar, después un día encuentra un galpón realmente mucho más grande que el que él tenía, y, este, y, y encuentra para poder sobrevivir, ¿no? Así que vuelve a escribir otro a otro de las cosas que dice, avanza en una, nueva, en una nueva dirección, alimenta tus sueños. Eso lo va dejando escrito para que si algún día su amigo intenta salir del laberinto, que no sienta miedo y que vaya viendo esos mensajes para, para buscar ese, ese lugar donde quiere estar o eso que está buscando, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito eh, el, el, el cuento de, de quién se ha llevado eh, mi queso, ¿no es cierto? Pero eh, también eh, las personas nos enseñan eso, ¿no es cierto? Como cuando nos negamos a aceptar esos cambios y nos quedamos resignando, ¿no es cierto? Eh, resistiendo eso que, que reclamamos como nuestro, ¿no es cierto? Ese apego a las cosas, a ese queso viejo que ya no está. Y eso es lo que no nos permite muchas veces encontrar el queso fresco. Eh, entonces, ahí hay una de las carteles que pone también en, la, en el laberinto que dice: ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Se hace la pregunta al personaje, ¿no? ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? ¿Qué haríamos, y esa es la, Jorge? <ríe> y esa es la pregunta y la reflexión que yo quiero traer en este momento. ¿Qué haríamos, no? Porque el miedo es el que nos paraliza y los cambios los cambios ocurren siempre todo eso es lo único seguro lo único constante lo único constante es el cambio dijo, eh, dijo un filósofo griego que por acá me lo anoté Heráclito creo que era así Heráclito dijo que es un filósofo griego dijo eso lo único constante es el cambio y esto es lo que plantea, ¿no es cierto un día tenemos queso y al otro día el queso ya no está este mundo en constante cambio como está hoy, eh, nos exige a nosotros que tengamos acción, que tomemos acción, que, que estemos permanentemente oliendo el queso, a ver si se pone rancio, si se está terminando y que podamos tomar acción. Y si, y si se termina tenemos que aceptarlo y dejarlo ir. Esto es lo que yo estoy, estuve pensando todos estos días con esta, con esta pandemia que nos tiene a todos preocupados, y muchas personas enfocadas en lo que tenían, en lo que habían eh, logrado, en su trabajo, qué va que a pasar, qué va a pasar, y están esperando que todo termine para ir a buscar su queso. Muchos encontrarán a lo mejor todavía su queso, pero muchos tendrán que salir al laberinto nuevamente y enfrentar todos esos miedos, ponerse sus zapatillas como lo hicieron los ratoncitos, y salir a buscar las nuevas alternativas. Y sin miedo, porque más allá de nuestros miedos, fuera de nuestra zona de confort, que era es ese galpón con queso, están todos nuestros sueños. Hay que ir a buscarlos. Hay que, hay que ir a buscarlos sin miedo. Hay abundancia para todo, pero vamos a tener que adaptarnos a esos cambios que hoy, hoy están ocurriendo a un paso acelerado. Porque hay una crisis muy grande, que no solo tiene que ver con la pandemia, sino con un cambio de era que es lo que estamos hablando todos estos días. Ha cambiado la era de industrial, ya el trabajo como trabajo está desapareciendo. Hay, muy, hay muchísimas profesiones que van a ir quedando obsoletas, que no se van a necesitar más. Hay muchos trabajos que van a ser reemplazados por robots, por máquinas. Entonces hay que adaptarse a esos cambios y buscar nuevos lugares donde... Eh, poder encontrar eso que nos hace feliz, ese queso que nosotros necesitamos. Hay que adaptarse. Yo quiero contar una anécdota, ¿no? esto es, un, es un, hecho, un hecho real, ¿no es cierto? De cómo las, las empresas o las personas que no se adaptan a los cambios desaparecen. Como les decía en el laberinto, ¿no es cierto? Que si no cambias te extingues. Eh, eh, Blackbuster que era una cadena muy grande de, de videoclub, de video no sé si vos te acordás, esto hace hace muchísimos años, ¿no es cierto? Eh, me, me acuerdo, chilena, que supuestamente la había comprado Macri después. Sí, sí, esto se hizo a nivel, se hizo, se fue a nivel mundial, eran, eran este, franquicias que se fueron desparramando por, por todo el mundo, ¿no es cierto? Y en 1999, eh, Blockbuster tenía un capital de 4.800 millones de dólares. Era una de las empresas más solventes, como pueden ser hoy Facebook o cualquiera de ellas, ¿no? pero era una empresa súper solvente en todo el mundo. Esa empresa, en el año 2000, rechazó una alianza con Netflix, cuando recién arrancaba Netflix, en el año 2000. Y en el 2007 se negó a comprar Netflix, hubo una oportunidad y se negaron porque ellos sostenían que el videoclub era el negocio, ellos habían crecido y habían desarrollado a ese nivel. Y en el 2011 remataron Blackbuster porque fue a bancarrota, porque no se supo adaptar al cambio, ya nadie miraba videos, todo el mundo consumía Netflix, todas las películas a través de Netflix. Así que ellos perdieron en seis años el 90% de su capital y fueron a la banca rota. Por no haber olfateado el queso, por no haberse anticipado a los cambios, al no haber tenido la visión de cómo estaba cambiando el mundo y modificándose, y al no tener una reacción rápida para adaptarse a esos cambios, desaparecieron. Eso es lo que hoy tenemos que estar atentos día a día, con, no solamente con el trabajo, sino con todo aquello que nosotros queremos, todas esas cosas que nos hacen felices, que puede ser una relación, puede ser un trabajo, o lo que sea que fuera. Entonces, esa es la enseñanza que quería traer hoy con este libro de quién se ha robado nuestro queso. Las cosas son cosas, y el apego es lo peor que nos puede pasar. Cuando nos apegamos, no tenemos la, la posibilidad de ir a buscar ese nuevo queso, que reemplace al que ya no está. y nos quedamos. A veces es doloroso, yo entiendo porque hay situaciones y situaciones de apego, creo que también esto te lo da el tiempo, yo digo que los años te lleva a tomar decisiones más rápidas, por las experiencias, porque muchas veces te quedaste en ese apego, por eso esta apertura, no tener el conocimiento a tiempo, eh, a temprana edad, hace que realmente puedas liberarte de estos apegos, y no tener estos fracasos económicos o fracasos en las relaciones, ¿no? Eh, hay que aceptar el cambio y cuando se está viendo, eh, tener esa apertura de, de entender que lo que sucede conviene, aunque a veces en el mismo momento no se pueda entender el para qué eso me va a convenir, ¿no? Exactamente, salir rápidamente del resentimiento o de la resignación, de decir bueno es lo que me quedó y este y ponerse la zapatilla y salir a correr por el laberinto, que el laberinto significa toda, todos esos retos que nos pone la vida, todos esos obstáculos claro. que hay en el camino, salir no, a correr no a, por haremos. el laberinto buscando ese queso que nosotros queremos para nosotros. Ese nuevo queso sí si es necesario, pero dejando de lado el resentimiento y la resignación, porque eso no nos conducen absolutamente a nada. Entonces, esa es la enseñanza en tiempos de cambios, adaptarse a esos cambios, y cuanto más rápido nos adaptemos, mejor. Así que bueno, hoy es, es un momento de grandes cambios, grandes cambios. Eh, creo que el mundo por mucho tiempo no va a ser lo que era y va a haber que ir adaptándose poco a poco a, esos nuevos, a esas nuevas... Eh, tendencias que, van a, que ya llegaron y van a quedarse por mucho tiempo, y es necesario que nos pongamos las zapatillas y busquemos el queso eh, nuevo y fresco. Hay muchísimas alternativas, las personas este, que se quedan sin trabajo tienen muchísimas posibilidades en las nuevas profesiones que están surgiendo, con todo lo que los adelantos de la tecnología y de todo esto, este, solamente hay que capacitarse, buscar información, capacitar, alimentar la mente y ver dónde está el queso que nosotros estamos buscando. Voy a salir a buscar mi queso, Jorge. Gracias. Me Gracias. encantó, me encantó, Gracias. realmente Gracias. Es muy interesante. Yo dije, ¿qué es esto? De, de, ¿Se perdió el queso, Jorge? No, ahora entiendo que todos podemos perder el queso y que está buenísimo meterse en ese laberinto a salir a buscar un queso fresco, que me parece genial Lo, el mensaje que trajiste hoy. Eh, en esta columna de educación financiera Y de hecho utilicé el título ¿Quién se ha llevado mi queso Que es el, el, el, el título del libro Porque lo quiero recomendar A este autor y este libro Que es muy sencillo de leer Es un librito muy barato eh, No tengo ningún tipo de, de Regalía ni de comisión <risa> pero, sí pero bueno, lo, sirve, eh, sirve Pero sí lo recomiendo Porque a mí me, me hizo ver la, eh, la vida desde otro lugar Así que muchísimas gracias Cari un gran saludo para todos nuestros oyentes y nos veremos el martes que viene. Bueno, un saludo muy grande Jorge, muy lindo tenerte. Así pasó el coach Jorge Bumet desde Entre Ríos a Pinamar en su espacio de educación financiera. Salí a buscar tu queso, metete en el laberinto, los cambios se vienen y hay que enfrentarlos. Ya venimos, estás en el Magazine.